Hoy he decidido salir, me voy para Moncuta, voy en bicicleta hoy, vamos a ver cómo nos va, la verdad nunca he ido, entonces espero que sea una experiencia. Muy bien. no es la mejor bicicleta del mundo, la verdad la compré por 100 dólares, pues vamos a ver cómo nos va hoy, aquí tengo el casco. Gulmat dice que son 30 minutos en bicicleta, vamos a ver, son 200 metros de subida, no tiene ninguna bajada. Bastante pequeño, tiene un restaurante y como una tienda de souvenir nomás Esta es mi cara después de la subida, soy muy brava la verdad Me hago joderme un par de veces, pero es fenomenal la vista Aquí podemos ver toda la ciudad bueno ya hasta ahora les recomendaría que compraran un café porque está haciendo muchísimo frío la verdad, cuatro y media de la tarde así congelado Planetario, en puta también que está en el parque. Ahí está. No, se me hace que sean muy caros se esos 3 dólares bueno, para tienen si que quieren comprar porra no les aconsejo cuánto cuesta un koala aquí tengo la respuesta 50 dólares ok por favor no. Bueno, ya mi tiempo... Listo, ya llegué a casa, 20 minutos fue la bajada, la subida fueron casi 40, pero bueno, me fascinó, me gustó mucho la vista, es un lugar increíble, la verdad, pero estaba haciendo mucho frío, la, no llevé chaqueta ni nada, entonces ya hasta ahora estaba con, congelado. Espero les guste, nos vemos en la próxima.